Bueno, la censura sigue tomándose al mundo Ustedes recuerdan cuando a inicios de la guerra entre Ucrania y Rusia un, un medio de comunicación que se llama RT, que es un medio ruso y que está casi en todo el mundo Pues casi en todo el mundo fue censurado Lo quitaron porque no querían que nos diéramos cuenta de la opinión rusa De lo que los rusos eh, o los medios rusos pues iban a comunicar al mundo De la versión de ellos Solo querían que escucháramos una sola versión La versión de Occidente Que es la misma que estaban dando todos los países de Europa y la gran mayoría de países de Sudamérica, Centro y Norteamérica. Así pues que ahí comienza a notar que lo que le interesa a, a las élites es que nosotros nos demos cuenta solamente de una parte de la versión, que la otra versión se nos impide completamente escucharla. Ahorita ocurre lo mismo con TikTok, lo denuncié en un video pasado que están bloqueando, que están amenazando, Estados Unidos sigue diciendo que va, que va a cerrar TikTok. Canadá ya lo está haciendo, eh, Europa se lo está pensando, y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Dicen que porque los están espiando a través de una, de una aplicación, yo creo que las potencias mundiales hoy, no, hoy son mucho más inteligentes que eso, que pretender espiar a un país por medio de una aplicación, lo mismo podrían decir entonces de Facebook, de WhatsApp y de, cualqui, de cualquier otra aplicación, que el dueño de esa aplicación o el país de donde ese dueño es, pues quiere espiar al resto del mundo. Pero no es eso. Lo que está ocurriendo es que a través de estas aplicaciones hoy la gente está comenzando a enviar información. O sea, ya no son solamente los bailes y las cosas y las bromas y los chistes y las pendejadas, sino que son, uh, empie se empiezan a utilizar las aplicaciones para informar a la gente. ...para decirles, miren, aquí estamos manifestando, aquí también estamos manifestando... ...tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro... ...ahí esta parte de la versión desde occidente, pero ahí está desde oriente... ...ahí está desde el norte, ahí está desde el sur... ...entonces a través de eso, pues no, no ocurrirá con el 100% de los usuarios... ...pero un gran porcentaje comienza a despertar o a generar sus propias conclusiones... ...cuando esto ocurre, pues a las élites no les conviene... ...no les conviene porque lo que ellos necesitan es que nosotros estemos idiotizados... Que nosotros estemos ocupados bailando el hashtag del día, haciendo la broma del día, eh, publicitando cosas que realmente nos divierten, pero no nos enseñan. Cuando la información comienza a generar un despertar, entonces hay que censurarla. Yo lo que los invito es a que si cierran una aplicación, si cierran una... Una, una, una aplicación si censuran una o la otra si cierran la cuenta en un lado o en la otra pues nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestro deber de informar de ayudar a generar un despertar en la sociedad y eso también lo podemos hacer en el momento de la censura con la gente que está alrededor nuestro, no nos van a impedir hablar con un amigo hablar con la otra persona es, es, eso es importante yo quería dejarles esta, esta opinión, este punto de vista es mi punto de vista personal eh, yo lo leo y lo siento de esa manera así pues que todos invitados a que mientras estas aplicaciones estén funcionando, sigamos enviando por, el, por medio de estas información, que inviten a la gente a eso, a despertar a que la gente crezca intelectualmente a que la gente eh, encuentre la forma de comprender cómo va funcionando el mundo cómo fu funciona al menos el mundo más cercano eh, que tiene a su alrededor y yo creo que eso ya es un gran aporte para la humanidad soy Jenner Usuga, chao chao